de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello contamos con vuestras oraciones en nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros.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 así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para daros una doble alegría, de ahí pasar a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Pero como Dios es fiel,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 el cual también nos ha sellado y nos ha da dado como garantía el Espíritu de nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Primer Libro de Samuel Capítulo 22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 se estuvo en ores en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe». Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en ores y Jonatán se volvió a su casa.